A veces los mejores dejan de serlo. Porque hay días en que las cosas dejan de ir bien. Por muchas veces que lo intentes, no lo consigues. Cuando antes lo hacías tan fácil, ahora todo parece tan complejo. Y es en que hasta lo más difícil parecía cosa de niños. Y en cambio ahora, lo más fácil parece imposible. ¡Hijo de p ¡Cabrón! ¡Mercenario! ¡Eres un mercenario! ¡Pesetero! ¡Pesetero! Cabrón. La gente te molestará, te gritará, te insultará. Y tal vez solo pienses en errar y empieces a dudar de ti. Pero no les debes hacer caso. Porque ellos no pueden detenerte, eres solo tú. Y solo tú puedes convertir lo malo en bueno. Solo tú podrás hacer creer a los que han endeudado de ti. Solo tú podrás conquistar lo que habías perdido. Enseñándoles tu fortaleza, nunca rindiéndote, intentándoles sin descanso. Entrenando tu cuerpo y tu mente con constancia. Porque nadie sabe lo que eres o lo que puedes llegar a ser. Creer en ti cambiará tu mundo. Y en ese momento en el que lo des todo, a través de sacrificio, sangre, sudor y lágrimas, las cosas volverán a ir bien.